Estoy muy cansada. Y nos vamos de Corea. Fue un viaje bastante improvisado. ¿Adivinan a dónde nos vamos? ¡Hola! ¿Cómo están? Yo me encuentro ahora aquí justo en el Aeropuerto Internacional de Incheon de Corea. Estoy a punto de abordar, bueno no ahora, en unas horas todavía me quedan como cuatro horas. El motivo de que estoy aquí hoy es porque nos vamos a, nos vamos a Perú. Sí, me estoy yendo a Lima, a Perú. En unas horas ya va a salir mi vuelo, así que estoy aquí esperando... He salido súper temprano de casa como a las 7 de la mañana y tengo muchísima hambre porque no he comido nada. Pero aquí estamos haciendo el check-in, revisando todas las cositas y en un rato me voy a ir a desayunar ya tranquilamente. Ya más tarde poco a poco en este video les voy a estar contando por qué, el motivo de que estoy yendo a Perú. Y espero que me acompañen también en este viaje. terminando todos los trámites no me quedaba mucho tiempo como me había imaginado así que decidí comprarme algo ligero para comer aparte no me gusta comer algo muy grande muy pesado antes del vuelo porque siento que en el avión no hay una buena digestión no sé y obviamente mi matcha late que nunca me puede faltar <risa> Ya me encuentro aquí en México, en Ciudad de México. Ah, me quedan unas horitas para subirme al siguiente vuelo. El, nuestro destino final es Lima. Nos estamos yendo a Lima, Perú. Como les dije, ya les voy a estar contando por qué estoy regresando otra vez a Perú. Como podrán ver en mi cara, estoy cansadísima. Estoy súper cansada porque no he dormido prácticamente nada. De Corea hasta México eran como 12 horas. Habré dormido una hora, o máximo una hora y media, de verdad. No he dormido casi nada, que estoy con los ojos rojos. No sé si se nota. Estoy muy, muy cansadísima. Pero sí, ya casi, ya hicimos gran parte del viaje. Así que un poquito más de fuerza y llegamos a Lima. Entonces, Because when push comes to shove Girl, just trust I Won't get sick of us to my salty crush I'm chewing something different Your name's been on my tongue My cup's been looking fuller You picking up my walls And baby, let's settle up Cause lately the world's been going crazy And I gon' need somebody to talk and since that si will never fail need one more falling four on the floor feels like I felt this feeling before before I've seen you in a movie I heard you in hola, como ven ya ando por aquí en Lima, en Perú por fin ya llegamos y bueno déjenme contarles el motivo de este viaje como les he prometido, el motivo principal es por Le Coreane vine por Le Coreane, como muchos de ustedes ya sabrán, tengo aquí en Lima en Perú, Le Coreane que es mi marca de K-Beauty, de belleza coreana así que vine a ver unos detalles a ver el trabajo, cómo anda todo por ahí y también unos nuevos proyectos que ya pronto les voy a estar contando así que estoy súper emocionada, súper eh, feliz, aunque cansada, y ahora estamos justo en camino hacia el local del de Decorane. Así que acompáñenme el día de hoy también. ¿Sí? Por aquí están los productos, como pueden ver. Ahí tenemos más productos. Aquí también. Y bueno, no se ve muy bien, pero por aquí tenemos nuestro Fotospat. Nuestro Fotodron, que es para tomarnos selfies, tomarnos fotitos. ¡Chan! Ya estamos aquí, por aquí en Le Coreane, Como ven, viene para ver los detalles Y los productos y todo está bien También tenemos muy pronto nuevos productos Nuevos ingresos Y el nuevo proyecto que todavía no les puedo contar Pero ya muy pronto les voy a estar contando así que voy a estar viendo por aquí Unos detallitos que todavía faltan Y también espero poder conocerlos A muchos de ustedes durante mi estadía Aquí en, en Lima, en Perú Espero poder conocerlos así en persona Poder saludarlos, tomarnos fotitos así que si están por aquí cerca no olviden de visitarnos y miren lo que dice ahí ahí dice don so eh, que quiere decir tú vales mucho vales mucho y por aquí está nuestro cristian hola cristian este nos espera también aquí con mucho cariño en de coreano El primer domingo en Lima fui a uno de mis lugares favoritos para tomar brunch con mi familia. Aquí venden unos platos súper ricos así de panes, sándwiches y también postres deliciosos. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Entonces, tu coreana favorita se despide aquí. Los quiero un montón y nos vemos en mi próximo video. Crom, ¡annion!